Muchachos, el pato investigador acaba de llegar a Marvel Snap. Y el día de hoy les voy a compartir un mazo donde este patito tiene un gran desempeño. Y aquí muchachos, de quien estaba hablando era del patito Howard. Una carta de coste 1 con 2 de poder, pero que tiene una gran habilidad. Se acaba de sumar, no hace mucho la verdad, a la serie 5. Y es una carta que está dando bastante que hablar. Porque esta habilidad te deja ver información privilegiada de tu mazo en este caso. no ¿Cuál es la carta que vas a robar el siguiente turno? Y así todos los turnos... Porque esta carta tiene un efecto continuo y es bastante brutal eso. Y este masito que tú estás viendo acá muchachos es un mazo premium de Dark Hawk con Stature y lo demás ¿verdad? Es un mazo bastante bueno pero es un mazo también súper caro. Creo yo que este es uno de los mazos que se va a volver de los más tops dentro del metajuego. Por toda la cantidad de sinergias que tienen combinadas. Aquí como podemos ver hay cartas de serie 5 como en el caso de Jeff, Iron Lad, el mismo Pato Howard ¿no? Y tienes algunas cartas de serie 4 que vendría a ser Stature. También me parece que tienes aquí a Sabu. Y al mismo Darjo que son cartas digamos que hacen que este mazo cobre pues una dimensión diferente y no sean para todos los bolsillos pero yo sé que muchos de ustedes seguramente lo deben de tener armado de cierta manera y van a poder entender todas las sinergias y todo el poder y el potencial que tiene este mazo a raíz de la inserción del pato Howard aquí. Y aquí en la sección de reemplazos muchachos como saben cada vez que nosotros reemplazamos una cartita de algún mazo siempre ese mazo se va a debilitar porque le vas a quitar algunas sinergias o le vas a, le vas a quitar algunas cosas. Que hacían que este mazo sea mejor, ¿verdad? Pero bueno, aquí dentro de los reemplazos que se pueden hacer Es el Pato Howard por Nebula Que digamos que es una carta también bastante buena Es una carta de pase de temporada de todas maneras Pero es una cartita que al fin y al cabo tiene un gran desempeño en ese mazo también Porque obliga a sacar al oponente esté jugando en esa ubicación donde se encuentra Nebula Luego, si quieres reemplazar a Ironla también Que es válido totalmente porque Ironla recién ha salido pues hace unas semanas atrás También lo puedes reemplazar tal vez por esta cartita de acá que vendría a ser Encantres ¿no? Esta carta o bien es encantres o bien lo puedes reemplazar también por un shang no En este caso tienes el shang acá para eliminar cartas grandes o eliminar en un mirror. Puedes eliminar también otro Darkhawk. O en todo caso, si gustas, ya pones también a una Encantres acá. Si también te encuentras en un Mirror, también podrías eh, en el lado de la ubicación donde se encuentra el Darkhawk enemigo. Pues lo lanzas ahí y simplemente le quitas pues la habilidad, lo silencias. Y con eso podrías ganar, digamos, de repente, seguramente ahí en esa ubicación. Y acá muchas hechos El Pato Howard lo que va a hacer es que este mazo sea mucho más competitivo todavía. Es como ponerle muchas más vitaminas todavía a lo que ya tenía antes originalmente este mazo con Nebula. Incluso que hemos hecho algunos reemplazos adicionales que ya van a ver dentro de la estructura original de este masito. Pero es muy interesante porque el Pato Howard si lo lanzas desde turno 1 va a ser muy poderoso. Porque cada turno vas a poder ver la carta que tú vas a robar y eso te ayuda a tomar ciertas decisiones. De repente si ves que en turno 4 o en turno 3 de repente no tú lanzaste Sabo en turno 2 en turno 3 por ahí ves que tienes a Iron, a Iron Lad y a Jubilee en la mano y vas a ver la carta que vas a robar tú vas a ver si te es más conveniente lanzar Iron Lad o jugar a Jubilee porque a veces tú puedes tener no sé un Stature ahí que estás por robar y te sale más a cuenta lanzar una Jubilee para robar al Stature que lanzar un Iron Lad y pues copiar el efecto de Stature que no sirve de nada en ese momento. ¿Cuál es el otro impacto también que va a tener el Pato Howard aquí? Que generalmente el oponente va a querer evitar de que tú estés viendo las cartas de tu mazo que tengas esta información privilegiada que te va a ayudar a tomar mejores decisiones y va a querer silenciarte al pato bien con una encantres imagínate va a tener que lanzar un encantres de coste 4 para poder silenciarte al pato o bien van a querer utilizar un killmonger en turno 3 para poder eliminarte al pato también de una vez y tratar de cortar esa sinergia que tiene con tu mazo porque a ver los killmonger generalmente se usan en turno final para tratar de sorprender al rival eliminándole también todas las cartas buenas de coste 1 pero aquí va a suceder todo lo contrario porque el oponente va a estar apurado en tratar de eliminarte a Howard, incluso a veces hasta las Electras por ahí se van a comenzar a volver a usar porque lo van a querer eliminar rápido antes de que tú sigas viendo las cartas que vas a robar, como te digo la sinergia y la habilidad que tiene el pato es tan fuerte en este mazo que hace que el oponente tome decisiones diferentes a lo que normalmente tomaría con eh, el arquetipo que está jugando, ¿no? te lanza un killmonger más rápido, te lanza un encantres más rápido incluso gasta esas cartas que pueden tener una, una un mejor digamos este, explosión en turno final que, este, que por jugarte en ese turno con Howard, ¿no? entonces es como que medio que las desperdician pero saben que es muy importante para que no estés mirando las cartas de tu mazo turno tras turno aquí nos vamos con Core que como ya saben es una carta muy básica, tira simplemente una roquita en el mazo del oponente y de paso a boster a Dark Hawk aquí. Y acá viene Sabu muchachos que esta es una carta muy importante en este masito también que lo que va a hacer es reducir en uno en un coste las cartas de coste 4 y a veces en turno 6 puedes llegar a jugar un Dark que Stature más Jeff de repente y con eso completas los 6 de energía o también puedes llegar a jugar un Dark Hawk más Rock Slide, un Darjo más Jubile de repente para poder robar un Doctor Doom o alguna carta importante que te ayude digamos a poder desplegar una buena cantidad de poder y con eso ganar la partida también. Luego tenemos a Jeff, como ustedes ya saben es una carta también de serie 5 es una carta muy buena acá que generalmente es una carta que se mueve para todos lados sin restricciones y que también se puede jugar en todos lados sin restricciones es una carta bastante buena para aquellos que te están jugando tormenta profesor x o incluso el spider man pues no hay ningún problema porque jeff lo puede jugar en esa ubicación bloqueada y poder ganar incluso por diferencia de poder luego viene polaris que esta es una carta disruptiva bastante buena y que tiene también un gran poder generalmente polaris se usa para poder mover alguna carta del oponente tratando de sacudirlo un poco y haciendo de que tenga que repensar su estrategia a veces pasa por ejemplo también que polaris puede ser o puede ser muy útil acá para poder bloquear alguna ubicación a veces el oponente ha puesto ya tres cartas en una ubicación y tiene por ahí alguna cartita suelta no de coste 1 coste 2 en alguna otra ubicación pones a polaris en la ubicación donde se encuentran las tres cartas del oponente y simplemente mueves una carta en esa ubicación bloqueándola totalmente pues y con eso pues te faltan jugar un par de cartas más ahí seguramente y gana sin problemas en esa ubicación luego ahora nos vamos con Darkhawk que vendría a ser uno de los fundadores de este mazo, como ustedes saben antes las versiones anteriores de Darkhawk eran pues con Dino con Misty, con Munger ¿no? pero conforme han ido agregándose nuevas cartas digamos a la serie 5 pues este mazo se ha ido modificando hasta que ha llegado a quedar así y una versión mucho más poderosa adaptada a este metajuego actual acá lo que hace Darkhawk generalmente es tratar de ganar por cantidad de poder de acuerdo a la cantidad de cartas que tenga el oponente en su mazo, para eso necesitas corja rock slide no es una carta demasiado buena la verdad te da mucha flexibilidad sobre todo porque se sinergia bien con sabu y puedes lanzarla en turno final evitando incluso que te puedan lanzar un encantres o, o un shanshi también es una carta muy buena la verdad y aquí en este mazo es totalmente infaltable luego nos vamos con Jubilee. y la razón del por qué añadía jubile acá es porque ahora tenemos a howard y tenemos a iron lad recuerden que ahora la habilidad de Jubilee ha sido modificada y lo que hace es robar una carta de tu mazo pero que esté en la Parte superior, ¿no? O sea, que era una carta que ya estabas por robar, simplemente Jubilee lo que hace es sacar esa carta, y acá es donde te conviene bastante porque tienes al Pato Howard. Y tú dirás, pues, ¿no? En ese en determinado turno tú dices, de repente me conviene lanzar a Jubilee acá porque puedo robar un Doctor Doom, o porque sé que voy a robar un Statue, un Black Ball. Entonces aquí es donde se vuelve súper rentable jugar a Jubilee. A veces de repente tienes en un turno 4, ¿no? Estando con el Pato y ves que realmente vas a robar un Jeff o vas a robar una Polaris, y mejor de repente te esperas un turnito más. Y por ahí tienes algo mejor para robar y es más explosivo todavía el tema Así que acá Jubilee está muy bien justificado su ingreso dentro de este mazo Haciendo que sea un mazo mucho más potente todavía Gracias a la presenta, a la presencia perdón, del Pato Howard y de Iron Lad y ahora muchachos nos vamos con Rock Slide, que es una carta que forma parte de la familia de los costes 4. Es una carta también súper buena. Es una carta súper clave y súper básica en este arquetipo de acá. Va a estar poniendo roquitas en el lado del mazo del oponente. Haciendo que Darkhawk pues gane unos puntitos más de poder. 4 puntos me parece que gana Darkhawk en total. Si es que un Rock Slide libera su habilidad. Es una carta muy buena que generalmente se usa en el turno final en combinación con Sabu, ¿verdad? Sinergia con Sabu. Tiras a Rock Slide y Darkhawk en muchos de los casos. Y con eso también puedes ganar la partida sin problemas y lo que acabo de decirles también sobre poner rocas en el mazo del oponente tanto como rock slide como core lo que estamos haciendo acá es un efecto de control sobre los robos que también tenga el oponente porque si es que roba rocas el oponente estaríamos empeorando digamos sus estrategias y con esto nosotros podríamos tratar de ganar cierta ventaja para poder ganar la partida y ahora nos vamos con ironland muchachos una carta de coste 4 que ha entrado recientemente también en la serie 5 antes que howard y se ha vuelto una carta de las mejores de las más valiosas dentro del metajuego debido a que está integrando algunos mazos competitivos y los está volviendo mucho mejores todavía inclusive a nivel de torneos iron lad está reinando bastante está que se hace muy imprescindible ahí y te ayuda mucho a ganar partidas también en esas instancias y aquí muchachos iron lad va a tener un tempo bastante fuerte en el juego también porque tiene una buena cantidad de poder con relación a su coste de energía además de eso va a aprovechar muy bien las habilidades de las siguientes cartas de este mazo como por ejemplo, Doctor Doom, Black Ball, Rock, Sly, Jubilee, Darkhawk, Jeff, Sabu, Korg y el mismo pato Howard. De repente tú lanzas en turno 4 Iron Lad, eh, saca la habilidad, no extrae la habilidad de Howard y después ya no es necesario que tú tengas que estar jugando Howard y así no estás sometido a un Killmonger incluso. no O sea, incluso hasta en ese aspecto también Iron Lad te puede ayudar bastante y al menos desde turno en turno 5 y turno 6 puedes ver cuáles son las cartas que puedes robar y con eso ver si te es conveniente de repente jugar una Jubilee o incluso ver si te es conveniente también seguir jugando la partida de repente tengas robos muy malos y, y simplemente decides retirarte y así perder menos cubos también y otra cosa más con Iron Lad y que es muy importante es que te puede llegar a dar un muy buen cierre en el turno final porque generalmente y en condiciones normales muchachos a veces no robamos la carta que queremos hasta el turno 6 y ya no vas a poder robar más cartas ya no tienes oportunidad de poder robar más cartas y poder utilizarlas entonces Iron Lad al menos acá te da la chance de que puedas sacar la habilidad de esa carta que nunca ibas a robar y con eso puedes eh, usar esa habilidad a tu favor todavía y poder ganar la partida como te explico esto acá el patito howard por ejemplo lo puedes tener lo puedes estar jugando no ahí en el campo y tienes el turno 6 ya para jugar ironland de repente más alguna otra cosa gracias a la, a la sinergia de sabu y de repente en la parte superior del mazo tenías por robar a doctor doom o a Darkhawk verdad entonces ironland lo lanzas copia alguna de esas habilidades y vas a tener un gran turno de maneras de cierre y con eso ganar la partida sin problemas y otra cosa también que puede llegar a hacer iron la ataca es tratar de acelerar el robo de las cartas también gracias con la a ver y otra cosa que puede llegar a hacer Iron Lad acá también muchachos es acelerar el robo de las cartas porque a ver ¿qué es lo que sucede? tú puedes jugar a Iron Lad, puedes robar la habilidad de Jubilee la robas a Jubilee porque es la que estaba en la carta superior, en la parte superior del mazo y luego Jubilee roba otra carta que estaba en la parte superior del mazo y con esto hace de que tus robos se aceleren a veces por ahí Jubilee puede robar alguna carta digamos que no sea tan útil como de repente una Polaris o por ahí de repente no sé un Jeff de repente que no te ayude tanto pero ya con ese robo te está ayudando a que en los siguientes turnos te puedan salir cartas más útiles Como un Black Ball, un Doctor Doom Un statue de repente Y la cosa puede mejorar mucho para ti ahí luego nos vamos con Stature que como ustedes ya conocen Statior va a bajar a coste 1 si es que hay un descarte por medio recuerda que no solamente Black Ball te puede ayudar en eso sino también si el oponente está jugando un mazo de descarte o si te sale esta ubicación que se llama Socovia también que suele también descartar una carta de ambos lados verdad de los de ambos jugadores así que eso también es bastante bueno y Statior siempre va a mantener su coste 1 a lo largo de toda la partida esa es la parte buena no es como el Miles Morales que solamente mantiene pues esta reducción de coste uno por un turno nada más, acá Stature te lo mantiene a lo largo de todos los turnos de las partidas, así que esto hace también que Stature sea muy buena, tiene un gran poder la verdad Stature para el coste que maneja así que es una carta de que la, generalmente la quiere jugar en turno final para poder responderle al oponente bien con un gran poder acompañado de otras cartas como Dark, Hawk, Jeff y demás, verdad así que esto es muy pero muy bueno, acá como te digo Stature es una carta medular en este mazo, no hay reemplazo muchachos, tienen que jugar Stature sí o sí acá, porque si la sacan Stature también tendrían que sacar a Black Ball, ¿no? estas dos cartas van muy pegadas, y aquí muchachos ahora pasamos con Black Ball que justifica su presencia gracias a Stature aquí en este masito y Black Ball tiene un gran poder con un coste de energía bastante atractivo tiene 8 de poder no va a estar expuesto un shang tampoco, y lo que hace es descartarle la carta de menor coste del más de la mano del oponente, lo cual a veces pueden ser cartas muy útiles, a veces por ahí el oponente tiene puras cartas altas nada más, y lo que va a suceder ahí con Black Ball es que le puede llegar a descartar una carta de coste 5 o coste 6 que el oponente estaba dispuesto a utilizar en el, en el siguiente turno, lo cual es muy muy interesante y hace de que con eso puedas ganar también la partida incluso por ahí hay, hay ubicaciones por ejemplo que clonan, no como Londres Siniestro, no donde de repente por ahí te pueden salir dos Black Balls o incluso te pueden salir cuatro Black Balls en una ubicación en esta que me parece que también se llama Bar Siniestro me parece y ahí puedes llegar a destruirle prácticamente toda la mano al oponente haciendo de que digamos lo dejes sin arma. Armas, lo dejes sin ningún tipo de cosas para jugar Y con eso puedas también ganar la partida Y finalmente pasamos con Doctor Doom Muchachos, una carta súper relevante Una carta que ha envejecido bastante bien Esta carta no solamente se usa En este mazo, sino también tiene lugar En muchos mazos que se están jugando en el metajuego Doctor Doom es una carta muy Pero muy genial la verdad Y te ayuda a sobrevivir a ciertos counters no Ahora seguramente se va a estar jugando muy seguido Wave en turno 5 Así como también se puede estar jugando Sandman También el rampeo seguramente se va a jugar un poco más seguido y esto hace que Doctor Doom, si en caso por ahí te malogran tus sinergias para turno 6 de lanzar varias cartitas, Doctor Doom es una opción, digamos, bastante viable, donde te va a ayudar a poder sobreponerte, digamos, o a poder mantener, digamos, todavía ahí esa fuerza dentro de tu turno final y así poder ganar la partida. Pero bien, muchachos, toda la teoría ya ha sido explicada y seguramente están con todas las ansias de ver cómo se juega este macito, así que pasamos a los gameplays. En ese rato, ¿no? Ok, nuevamente Howard en turno 1 nos vuelve a salir... Acá tenemos a Iron Ironlat de nuevo, ¿no? Acá la sinergia brutal es cuando lanza Howard en turno 1, o Sabu en turno 2. ¿Qué tenemos acá? Mira, Sabu viejo lo vamos a robar. Toma, perro. Está bonito esto, escalera eh. Vamos a robar a vamos a robar ahorita a Polaris y después porque a Iron Land lo vamos quiero ver qué es lo siguiente que se va a robar para ver si va a valer la pena o no tirar a Iron Lad acá. Porque, ponte, si sabemos que vamos a robar Doom... Oye, Snap es bon. Es Snap de frente. Ah, verdad, depende de las cartas que tiene. Tienes razón. Mira, ve, sale Jubilee. O sea, acá está bien Iron la acción ¿sí no? Porque Iron la va a robar la, la habilidad de Jubilee y va a poder ciclar otra carta. Lo cual no está mal, eh. Esto por acá supongo que será Ya, esto lo robamos ahí Sacamos a Jubile Ay, no me <risas> Ay, ay, ay Eso estuvo mal, viejo ¿Cómo va a sacar ahí ¿Cómo no la va a sacar a Jubile? Yo voy a sacar un Korg ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado ahí, viejo, eh? Sobre sinergia eso viejo Rock slide acá Si sí, rock slide ahorita Y luego tiramos black ball a la izquierda El problema es que estamos muy limitados a jugar a la izquierda Él debe tener gel acá no Saca del top Pues bueno tienes razón Tienes razón Saca del top Tienes razón Tiene coherencia Sí, pues del, del top, del top eso. Este man está jugando Gela, viejo. Lo único que tendría que pasar acá es que con Black Ball le descarte Gela. Va a jugar modo acá, ¿no? Por favor, viejo. Mátale Gela. Bo. ¡No! La roca que ha robado, puto. Bueno, Ala, me dices acá si, si continúo o no, eh. Porque me va a lanzar Gela acá, me va a destruir, creo. Y no puedo jugar más de... O sea creo, lo, lo mejor es Doom acá nada más. ¡Oh! Se retiró el oponente. ¡Toma! ¿Qué podría ser. ¿En qué otro mazo se podría funcionar bien la sinergia esta del Howard con Iron Lad juntos? Porque acá me veo que funciona súper bien. Si no descarta. Tienen razón. Esto, esto creo que pesa más que jugar a Jeff ahorita creo. Vamos a jugar esto por acá. Esto pesa más que jugar a Jeff ahorita. Desde ahorita, mira, eh. Lupita. Mira, vamos a sacar a Black Ball, pero ¿cuál es la siguiente carta? Ay, Sokovia se fue, pero bien con está... Uy, bien, bien, bien, bien. Va a salir darjo el siguiente. Acá podemos irnos con todo, pero es que lo que pasa es que este man si me saca darjo en este lado me gana, eh. Y lo que pasa es que turno 4 no está asegurado de que... Ah, sí, voy a jugar... Da... Ah, voy a sacar Darkhawk, ¿verdad? ¿Verdad? Y esto después lo puedo mover a otro lado. Está bien. ¿Ves lo, ¿Ves lo interesante que hace esto? Dejo de mi cuenta en tus manos. Dale, dale, Alan. Muchas gracias. Muchas gracias por la confianza. Mira, acá tengo Darkhawk en el siguiente turno. O sea, eso quiere decir acá que le vamos a poder ganar Jala sin problemas, ¿sí o no? Estamos sacando Stature acá también Pone Killmonger Pero bueno ya Ay patito Vamos a lanzarle esto acá nomás Todo fuerte de una vez viejo Hola Dan ¿qué dices Ya esto ahí Espérate hasta acá te dirío, te, te debería decir que es snap, eh. Es Snap acá viejo Es Darjo pues El humilde como yo dice te instagregaste el pato es la cuenta es la cuenta de un suscriptor que tiene al pato y tiene al Iron la tal la vez ah bueno va a perder las dos cartas ahí viejo bueno listo ahí lo importante es que se fue Sabu y el otro ya no lo deja sinergiar al menos Eh. Mucha madre esto está más cómodo me parece Con júbile hasta que el pato iba, iba a ser de mucha utilidad acá, eh. Ok, vamos a tirar Black Ball ahí. Eh, tiene tres cartas nada más ahorita. Ok, Wong. Oh my god. Descártale algo bueno, por favor. Descártale a Smat. Descártale a Lizard. Le ha descartado, viejo. Qué cosa tiene. Le tiene una, tiene una sola carta nada más en el mazo, man. No le voy a poder ganar de todas maneras esto. Espera, espera, espera Mejor le damos un puntito más acá Ponemos esto por este lado y huyla acá ¿sí o no? Al menos para que tenga un poco más Porque acá lo bueno es que tenemos Rock Slide Iron Lad o Doctor Doom ¿Qué, ¿Cuál es el mejor ahorita? Oye, si sale Iron Lad y Iron Lad copia de Doctor Doom Igual está bueno, es un punto más de poder ahí Ya vamos a darle Tiene una sola dos cartas O sea, no miras que has robado justo el combo, ¿eh? Ya, rock slide ahí, que igual el Darjo se mama un... ya Encantadora. Encantadora. Mm, Toma, perro Listo, viejo Todo calculado, viejo, todo calculado, ya ve. ¿eh? A ver, uy, patito de nuevo, viejo, cuac, cuac, cuac Vamos Y ahí tenemos el patito Ok, ¿qué tenemos acá? Tenemos Iron Lat, ya. Laboratorio de Shuri. ¿Qué tenemos luego? Sabu ya. Sabu. Sabu igual llega tarde acá. Sabu lo ideal es tenerlo en turno 2. Sabu llega tarde. De todas maneras, Sabu igual es importante ponerlo, ¿no? Scarlet. Killing. Conchale, vale. Vamos a hacer esto acá. Todo depende si es que conviene lanzar Jubilee O, o lanzar al... Al man este del Iron Lad, A ver. Mira, tenemos darjo acá, viejo. Acá me conviene lanzar Jubile, ¿verdad? Tengo para lanzar Jubilee acá. Porque si lanzo a... Ah, ¿verdad? Ya lo robé. Espérate. Stature. Bueno, Stature también es una muy buena carta aquí, ¿eh? Es una carta muy buena aquí. Porque Iron atacando acá no me convendría con Stature. No hace nada. Y darjo aquí... Llegaría igual a 10 de poder. Acá llegaremos a 8 de poder nada más con Jubile. Claro, y la chance que me dé que si me toca el, el Doctor Doom... Si robo el Doctor Doom, puedo ponerle 5 más y puedo ganar ahí, ¿no? Ok, vamos a hacer eso en todo caso. Ah, sacó Misterio nada más. Destroyer no vamos a poder jugar en, este, en esta uh, vaina, ¿no? El pato estope, dice Lucian. Está bueno el patito, la verdad. 14. Ya, acá apoyamos con roca nada más todo. Mira, acá tenemos para hacer esto. Espérate. ¿Cuál es la carta que tenemos acá? Jeff. Jeff acá es una carta que si la vamos a robar después conviene. Acá podemos hacer incluso... Ya Black Ball no es necesario acá, creo. Puede tener Shang-Chi también. Eso es lo malo, ¿no? Ojo que Iron Lad acá se puede copiar de Jeff y puede irse a la izquierda también, ¿eh? Pero no, no sé si me convenga eso No es muy fuerte esa jugada creo ahorita Voy a mandar un a Santiago Dale Santiago Ahora que estás empezando en el juego Ya sabes, deja la manuela viejo Y concéntrate en subir de rangos eh. Te lo dice tu tío Iron Lad, Iron Lad Jubile, Jubile con Jeff no Iron Lad me parece que sí es conveniente acá eh Porque si no es jugar solito Black Ball nada más Claro, y Iron la lo puedo jugar a la derecha encima Si quiero, después juego Rock Slide y Jubilee incluso Ok, nada mal Ya, esto acá sí Mira, Iron la copia a Jeff Se va a poder mover a donde quiera después Y encima con 12 de poder Stature acá, 14 de poder Interesante, él va, él va a utilizar Ser y va a lanzar Hitmonkey, ¿verdad? Él no va a querer jugar nada a la derecha, viejo Probablemente no ¿Qué tenemos acá ahora? Eh, Polaris que con Jubilee no pasa nada La roca acá va a estar buenísima Shang-Chi, shang, -Chi. shang -Chi al medio seguramente lo va a tirar Es más, yo puedo tirar la roca acá, me conviene más Ya tiene que escoger un sitio para tirar Shang-Chi Ya, la roca acá va a llegar, va, vamos a llegar a 14, sí o no pero él también puede tirar Killmonger y mata al pato Howard. Entonces, en este lado pongo a Jeff y lo, y lo soporteo ahí al menos con tres, tres puntitos. Y ahí me parece que podemos ir. Sin problemas, ¿no? A ver. Se fue, viejo, el hombre. <ríe> si es que tienen, si no, guarden nomás para el, el Alto Evolucionador, para el Tribunal Viviente. Guarden tranquilos, nada más ahí sus, sus toques, bueno. Si no, no, no hay problema. Pero los que participan en torneos, los que andan competitivos, sí van a necesitar esas dos cartas, sí o sí. Bon. La necesitan, sí o sí. Alan, con tu mazo creo que me meto a competir torneos, eh. <ríe> con, tu, con tu cuenta. <ríe> Tanta vaina, viejo. Ya, patito de nuevo acá, patito de mi vida. Tenemos esto acá, sí. A ver, de nuevo el pato, viejo. ¿Estás viendo que le, y tenía que utilizar una carta de coste 4 para tratar de silenciar una carta de coste 1? A ver. ¿Sale, mejor, Dale, te la presto, dice viejo, eh. ¡Uy! Ah, ya. Yeah. Eh. Sí, el nombre viene de ahí, el nombre viene de ahí. A ver, pato, ¿qué vas a, ¿qué vas a tener acá? Eh, Jeff. Mira, Jeff para que el Aeroland se vaya a la izquierda no estaría mal, eh. Mmm, ¿Qué, qué otra cosa mejor. Sí, creo que está, está bueno el Iron la ataca para que se vaya a la izquierda. Ya, muy bien. Jugamos acá, robamos la habilidad IF. A la mierda. Ya, bien, bien, bien. Perfecto, qué bueno. Ya está, listo. Ese Iron, Iron la se va para. Que se mame y se va para otro lado. Es más. Podría ir un Sabo acá y un Jeff acá mejor, creo yo, que un Darkhold, ¿no? O sea, para que esto de repente por ahí si sí me sale Rock Slide. O puede salir Jubile también, eh. Sí, está bueno. ¿Qué es lo que voy a robar? Siguiente. Jubile, mira, viejo. Ya pues. Jubile está bueno acá. Porque en la sala de no, en la sala de no lo puedo poner. Pero en el Jotunheim de repente sí. Ok, hagamos eso. Hagamos el amor y no la guerra. Bien. Bien y bien. Iron Man ahí. Yo soy Iron Man. Todos los están ya sabemos entonces que en nuestro lugar está a la derecha y a la izquierda, ¿no? Ahora, eh, Mística acá también es posible que use. ¿Qué carta tienes acá, patito? Tienes Polaris. Polaris le puede mover una carta. A ver, espérate. Es que Polaris, Polaris Acá la verdad no me ayuda tanto Doctor Doom estará mejor Espérate, el Darjo acá va a costar Va a tener 8 de poder nada más Doctor Doom solamente me sirve para poner algo a la izquierda ¿No? Darko que está mejor acá Entonces, de cada temporada Es que a mí me gusta mucho jugar Por eso le meto dinero Pero no hay tiempo, dice viejo Mira, eh nos hubiésemos puesto de acuerdo a Alan Y nos creábamos una sola cuenta Yo le metí el tiempo Y tú le metías el dinero viejo Así es fácil ¿no? eh... darjo nada más acá pues viejo Darjo y Yubile que venga por los memes acá Puede igual este robarse el HUD En todo caso Pero no, no creo Ya así será pues viejo Mira jugó una sola vaina Nomás acá viejo ¿Qué está jugando para que.? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿What the y fuck? Victoria. Bueno, a mí me da rara su cosa, eh, En tratar de modificar la estrategia del oponente con el guildmonger Eso también. Se viene Electra-Met. Claro, y, y rápidamente quieres matar al pato, a nivel te lo juegan. Puede ser. Es que no mucha gente va a tener el pato como para que tengan todos que estar usando Electra, ¿no? Creo yo. Ok, estamos con Titán acá, así que tenemos eh, buenas cartas ahí. Doctor Goomba para turno 5, si fuese necesario. Reclama también las misiones del pase, dice. Dale, dale. Esto por acá. Ya, acá tenemos para jugar Rocket. Es para turno final, creo, eh. Ya. Ya, acá tenemos que hacer esto nada más. Y ver si podemos robar las cartas nosotros. Ah, mira, ve. Shang-Chi ahí, no Ya sé que esa izquierda ya está difícil de ganarla, ya. Muy bien. Ya, Iron la testa. Pero tenemos cartas... No hay cartas buenas acá. El Black Ball sigue siendo la mejor opción, creo. Le he puesto rocas, ¿verdad? Ya... Black Ball es la mejor opción. Va a tirar cera. Está bien. <risas> ¡Toma, perro! A ver. Esto por acá. Acá por hacer bulto más que todo, ¿eh? Es que eso es muy bueno ahorita. Yo puedo hacer esto para que el elizar se vaya bien abajo. ¿Cuánto tengo acá? 12. Claro, tengo 12 17. Pero igual no es que esté muy. Me hace snap viejo habiendo perdido el hit monkey. ¿Qué le pasa? ¿Puede ganar igual? Solamente me queda Korf nada más. El otro es que yo tengo Darkhawk también. Él necesita 10 de poder para ganarme en este lado. Si lo voy a hacerlo bien. Vamos a jugar así nomás. Ya bien, jugó perfecto. Jugó una sola carta nomás ahí. Ya, Elizar se da menos 4. Encantres. Ay, mierda. Ok, no hizo nada ahí. Toma, perro. Espérate. 16 y sí, no, no, no gana. Toma, perro. Se hizo. Victoria. Tienes el SS. ¿Cómo es? EGL, creo que es la otra. Battlefield y. ¿Cuál es la otra? EGL. Este. Community Gaming. Battlefield, creo que son esas tres. Ah, no, y Macherino también. Macherino también es otra que se juega. Macherino también. Son esas tres páginas. O cuatro páginas. Que por ahí hay más torneitos de esto. La de Iron Accompagnetor sí. Oh, este este mazo ahorita es muy bueno. De lo mejorcito que hay ahorita en el juego. Pero gracias a Alan es que estoy pudiendo jugar este mazo. Porque de otra manera no podría. A ver. Starlord, ya. No había más que hacer. Tienes a Polaris ahora. Y el siguiente turno que robas. Jubilee. Me gustaría poder sacar cartas acá. te Tendré que hacer esto nomás con Polaris. Y ver si puedo sacar Black Ball, Jubilee, Darkhawk. ¿Jugarías esto? ¿No tienes a Darkhawk ahí? Si ¿Sí te salieron los datos de Lutepi antes que te vaya... No me sale, viejo. No me sale. No sé por qué no sale. Estoy, quiero ver mis stats y no sale acá con el pato. Ah, espérate. vamos a ver. Time range. Las 7 Days Most Recent eh, Most Recent y no me sale mm, no no me figura. No sé si eso demora en salir o qué, pero no me figura. Ah, el UNTAPE por lo que está. Ah, es que esta, esta cuenta, claro, es verdad. La otra, esta cuenta no es mía, pues claro, no me va a salir la data, viejo. Tienes razón. No me va a salir la data. ¿Esto por acá? Ok, si sale Jubile a buena hora. A la miércoles. Jubile. Eso. Tsoma. Pero falta todavía. ¿eh? No, viejo. Pero cómo me saca esa porquería ahora. Ok. E igual eh, con un doom me gana. Tan solo hubiese sacado un Black Ball, o. El Black Ball al menos viejo, y estábamos bien. Mm... Pues lo único que es la roquita nomás, ¿no? Sale a renta más, ¿no? Juega Polaris derecha. Eh, no se puede, pues solamente está el. Polaris izquierda, pero lo único que le movería es el dar débil. O el Starro Bueno, digamos que Es un riesgo que sí se puede tomar O sea, el problema es que si le movemos El Jeff regresa de nuevo Pero acá hay, hay dos opciones O dar débil O estar, eh, dar débil sería nuestra la opción Ojalá que salga Muy bien la sinergia es la única que no está tan buena con Iron Land y Jubilee ¿eh? en realidad es buena viejo, en realidad sí es buena porque te cicla bastante el mazo es muy buena, Ojo, oh, genial ya, eso era lo, el mejor resultado de todos, no hay problema viejo, no hay problema no hay problema igual el doctor Doom puede dejar algo ahí no solamente es Doom, sino también es esto, más Doom y ahí estamos con 10-15 de poder para... Yo creo que deberíamos poder ganar. Incluso vamos a sacar Black Bolt de acá. ¿Qué va a jugar? Doctor Doom también seguramente, ¿no? Vamos a Snap, viejo, ya. Con todo. Yo creo que acá podemos ganar. ¿Cómo estás? De tal que dices. Muy buena, gracias por el follow. Ya, ahí estamos bien. Dime por favor... No tiene forma de poder ganar al medio. No tiene manera. ¡Ay, concha! ¡Vamos, Alan! Se sube a rango 80 ahorita, ¿eh? Cuando vamos con la cabeza abajo, viejo. ¿Cómo está, Garto? Ya. ¡Ay, carajo! ¡Ay, oh, jugó al medio otro no cocreo! Bueno, ya, pero igual. Ojito. ¡Ey! ¡Toma, perro! ¡Eso! ¡Vas muy bien! <ríe> Pero bien, muchachos, como ustedes saben, siempre digo las cosas como son. Este mazo no está hecho para todo el mundo. No es un mazo popular, es un mazo bastante caro en realidad. Y les estaba mostrando más que todo este mazo que va a ser prácticamente el rey del metajuego por un tiempo. Es un mazo bastante bueno. Tiene muchos ángulos buenos. Tiene, digamos, de cierta manera. Eh, supera algunos counters también, ¿no? Y tiene muchas sinergias combinadas, ¿no? Lo cual hace que este mazo sea muy explosivo. Y este privilegio de ver la información de tu mazo, ¿no? De lo que vas a robar. Hace que sea una cuestión muy única gracias a esta triangulación también que tiene Howard con Iron Lad y con Jubile. ¿no? Esta, esta sinergia que tienen estos tres hace que este mazo también cobre otra dimensión cobre otra importancia porque eh, estás viendo lo que vas a robar y eso con Jubile o con Iron Lad es muy pero muy potente. Y otra cosa muchachos como les estaba comentando en los streams también los que tengan Iron Lad deberían de comprar el patito Howard porque la verdad estos dos complementan bastante bien o sea hacen de que los dos valgan realmente cada uno sus 6.000 pero si tienes al Iron Lad solito es verdad que puede ir en algunos mazos pero como que estás desperdiciando la mitad de su potencial si es que no lo tienes acompañado del patito Howard, y otra cosa muchachos, seguramente me pueden preguntar también tío, ¿valdría la pena comprar Howard si es que no tengo Iron Lad? yo te diría que no valdría tanto la pena, porque igual así como el caso anterior que te he comentado no estarías aprovechando todo el potencial de Howard aquí, porque no tienes a Iron Lad, y a Iron Lad la verdad le da otra dimensión también a Howard, porque puedes saber lo que vas a robar de tu mazo no de la carta superior y así Iron Lad puede aprovecharlo bien con su habilidad en ese turno así que por eso te decía que las dos cartas juntas valen bastante pero separadas la verdad no valdría la pena comprarlas al menos dentro de mi opinión o si estás hablando de buscar una cosa competitiva dentro de tu cuenta no de tratar de poder este, tener más presencia en el metajuego subir más rápido de rangos o entrar a participar en torneos creo yo que estas dos cartitas son bastante necesarias pero separadas como te digo ya no son tan fuertes pero juntas la verdad si sí hace que valgan la pena gastar seis mil tokens en cada una y esta cuenta que ustedes están viendo abajo no es mi cuenta es una cuenta de un suscriptor que se llama alan así que alan muchas gracias por brindarme tu cuentita la verdad porque gracias a esto muchachos yo puedo hacer algunas pruebas también o puedo hacer algunas combinaciones que no podría hacer en mi cuenta porque no tengo estas cartas pero gracias a esta cuenta de acá voy a poder seguramente hacer algunas experimentaciones más hacer algunas pruebas más y ver que otras cositas más también se pueden ir haciendo y qué otros tutoriales se pueden ir haciendo para que ustedes lo Puedan ver para el día de repente que puedan Comprar estas cartas de repente ya tengan en mente Este mazo o de repente para la gente Que le puede haber salido en los cofres también Alguna de esas cartas de repente ya tiene una mejor noción De qué cartas podría poner en este Mazo de acá y hacerlas funcionar y aquí la finalidad de este video ha sido mostrarle las interacciones que pueden llegar a tener Hogwarts Iron Lad y Jubilee, la verdad dentro de este masito y cómo lo enriquece bastante. Así que ya sabes cualquier duda o consulta que tengas la puedes dejar aquí en la cajita de comentarios y recuerda que el lunes a viernes estoy haciendo transmisiones en vivo en la plataforma Morada. Así que ya sabes, te espero allí, un abrazo para ti.